No, lo wow, wow, wow, wow. Uh. ¡Ah, Trollino te encontré! Así que estabas aquí escondido ¿Qué haces aquí? ¡No! ¡Ah, quedas detenido en nombre de la ley perruna! ¡Estás bajo arresto! ¿Cómo que bajo arresto? ¡Pero si somos amigos! ¡Soy tu dueño! ¡Pero has intentado robar todo el oro de mi banco! ¡Pero que podemos compartirlo! ¿Eh? ¿Oh? ¿Y tienes diamantito? Eh, No... ¡Tengo mucho oro! ¡Entonces no quiero nada contigo! ¡Te vas para la cárcel más segura de Minecraft! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Yo era tu dueño! Oh. Mucha hambre, si es que quien me manda a encerrar a mi dueño <risa> Huele, huele por aquí ¿Así? Aquí me huele a kawaii Trolino, troli ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás, estás, estás aquí? Uh, ¡Oh, oh! trolino? he venido a rescatarte! no a ah, no rescatarme? Tú me encerraste aquí ¡No! no ve, ¡Pero, ve, pero ve, ahora ve, he venido a por ve, ti! ¡Es que me estoy muriendo de hambre! ¡Necesito que vuelvas a casa! Sí, claro, ahora cuando tienes hambre, vienes a por mí. Sí eh, sí que sí, que sí, esa. mira, he sobornado bye, bye. a todos los guardias de la prisión con todo tu oro y nos van a dejar salir. ¿Qué? ¿Lo he sobornado? Eh, con el oro que robaste, mira, aquí lo tengo. ¿Qué? ¿Eh? ¡Te dejado todo mi oro! Bueno, un poco que quería, Suerte, ¿queda esto? pesaba demasiado y me dio pereza llevarlo a la, a, a la, al banco de vuelta Así que lo escondí en casa, lo gasté todo en chocolate y cuando se gastó el chocolate de la tienda Y me quedé sin comida y me morí casi de hambre, pues decidí sobornar a los guardias para rescatarte a ti ¿Qué? A ver, no, no, no me has entendido A ver, que me daba pereza llevarme el oro al banco Entonces lo escondí en casa y lo gasté todo en chocolate Pero se gastó en chocolate de la tienda Y entonces empecé a pasar hambre, así que decís sobornar a los guardias de la prisión para rescatarte a ti ¿Ahora sí? ¡Ha gastado todo mi oro! ¡Tuyo no! Dijiste que era nuestro Yo cuando he dicho que era nuestro Dijiste hoy ¿no podemos compartir el oro Sí, pero no lo aceptaste y me encerraste. Bueno, pero ahora estoy aquí para rescatarte, amigos. Eh, sí, sí, hasta que salgamos. ¡Oh! Pues está de suerte porque me ha apuntado en la pata el mapa de la prisión porque nos van a dejar salir, pero tenemos que saber salir nosotros. A ver, ¿eh? Sí, mira, mira. Si no hay nada. Eh. Oh, ¡Anda! Creo que no fue buena idea apuntarlo con sirope de chocolate ¡Oh, ¡Qué asco! ¿No tenías un boli? Para es que el sirope estaba más rico Claro, por eso te lo comes no, no, no te preocupes, no te preocupes Mira, si solo hay que volver sobre nuestros pasos ¡Salta! ¡Salta, Trolli! ¡Escapemos de aquí! ¡Volvamos a crees casa! que llego ahí? ¿Que no llego? ¿Que no soy Superman? Yo normalmente llegaría, pero es que tengo mucha hambre ¿Qué vas a llegar tú ahí? Una, una esmeralda no tendrás, ¿no? Este buen hombre me ofrece una tarta no, no tengo y aunque tuviese, no te lo hubiera dado ¡Pero qué egoísta! Venga, vámonos antes de que me muera de hambre eh, No. Pero... ¿Tú o te sea... crees que va a estar activa esa palanca? Está desactivada desde fuera ¡Pero si los he sobornado a que... todos! ¡Están todos sobornados! ¡Nos van a dejar salir! ¡Pero que esto es una prisión de máxima seguridad! ¡De la prisión de Moco! ¡Pero, pero que yo no tendría que estar aquí! ¡Que es un error! ¡Rompo la puerta! ¡¿Por qué no es puedo imposible. salir?! ¡Es imposible! ¿Por qué? Necesitamos un pico más fuerte, no se puede con el de oro Pero que solo me dejaste oro, si hubiese robado diamantito no estaríamos aquí Pero que no había diamantito en el banco Hoy voy a morir aquí de hambre ¡Auxilio! Ha habido un error, yo no tenía que estar aquí encerrado Tranquilo, no te pongas terco que así no se puede salir ¿Y cómo se sale? Tranquilo, que he estado dos meses pegando moco aquí ¿Y qué? ¿Quieres un premio? ¿Dónde está la salida? ¡Quiero salir! No, mira, ponte debajo de mi moco, mira ¡Qué, ¿Qué asco! ¡Oh, oh está tan pringoso que me hace saltar! ¡Claro! ¡Es un truco! ¿Y qué, ¿qué he hay hecho? aquí? ¿Eh? ¡Veo un cofre! ¿Qué hay en el cofre, Trolli? ¿Está la salida? No sé, no he llegado tan lejos ¡Empújame, Muy empújame! Rey. ¡Tampoco llego! ¡Vamos, pero ponte cuatro patas! Sí, ahora sí me quieres tú a mí ¿Por qué no llega? ¿Que no, ¡Oye! Que, ¡Que no queda! ¡Falta pero un moco, algo! ¡Falta un moco! Uy, compra, ya llego, llego, llego ¡Hay ¿qué? un pico más fuerte! ¡Hay un pico más fuerte! ¡Ahora sí podemos salir! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí, Vámonos! Tampoco lo abre. No se puede. No, <risa> ya dije que era de máxima seguridad. Ah, puede, puede abrir los barrotes, podemos salir por aquí, troli. Hola, mira, mira. Mira, mira, mira, da, da cosas, da cosas, da hierro de masa. A lo mejor lo puedes usar más adelante. Sí, sí, tú guárdalo, guárdalo. No hagas Sí, sí, sí, sí. Por los barrotes ¿Cómo salimos y ¡Si no llegamos, claro que sí. Me empujas y, y voy a pedir ayuda. No, no, no, no me fío no. de ti. No me fío, ¿eh? ¿Y cómo salimos entonces, cacho listo? Pues igual podemos saltar con el moco. ¿Con el moco? Crees? ¡Sí, sí, ver... sí, sí, sí, mira, he llegado, he llegado. A ver, hoy ¡Oh, sí, sí, que puedes. ¿Y ahora qué? Oh, qué pro. Oh, pro. Por aquí, por aquí está la salida, troll ¡Uh! No era esta. ¡En serio! ¡Nos <risa> has confundido de salida! ¡Me hace de bajar al mismo lado! A lo mejor no es por aquí, ¿eh? A ver. No tengo. Es que esto trae tanta seguridad. Eh... Pues creo que esta no es la salida, es el mismo sitio, troli. Eh, eh, un cofre, un cofre, ah, un cofre. cofre. ¡Otro pico! Otro pico. ¿Otro pico? ¡Este sí si es fuerte! puede romper la puerta! ¡Ya está, sí, ya está! Sí, ¡Nos sí, escapamos, sí, nos sí, escapamos! Sí, Listo! Nos si están sobornados, no pasa nada. Mira, ¿lo ves? ¡Hola, señora gente! Todos. ¡Soy yo, el del otro día! Sí, todos, todos, todos. Elige la puerta correcta. Mm, tengo un problema. Es que no me acuerdo del mapa. ¿Qué hay que hacer? No sé, me lo había apuntado también la pata. A ver, aquí hay un cofre, una mesa de crafteo y otro cofre. Pero no hay para abrir las puertas. Aquí hay un botón. Ah, dale, a ver, a lo mejor abre una puerta. Eh, ¡Mira, mira, mira! Dale, dale al botón, dale al botón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se abre, abre algo en el interruptor. A ver, hay una palanca. Toma, doy ¿Sí? la palanca. Tendremos que usarla en la puerta adecuada. Eso te es una oportunidad. Puede colocarse en el hormigón rosa. Ah. Y además, mira, mira, mira, mira lo que tengo. Tengo aquí un crafteo secreto. A ¿Cuál? ver si tú lo entiendes. Es que es muy complejo. Un crafteo de una llave. Ah, verdad, es una llave. De... Y tenemos todos los lingotes que hacen falta. Sí, sí, sí, son Crafte los que me han dado antes. Y aquí está la mesa de crafteo. Espera, ¿cómo era? Eh... 4 y 2. 4 y 2. Sí, sí, sí, funciona, funciona, me la llave. La tengo. ¿Y ahora qué? ¿Y qué, qué te pone? ¿Para qué sirve? Pues es una llave. Eh, a lo mejor abre alguna puerta. No. No pone nada. Ah, espera. Eh. Sí, sí, sí, es para esto, es para esto. Eh, mira. Sí, sí. Dale, dale, ábrelo, ábrelo. Déjalo abierto. Ya está. Hay otra palanca, otra palanca. a eh, ver, esta se puede poner sobre el lima. Aquí, ¿no? Sí, ¿qué hay? Eh, pues a ver, tenemos un arco y una flecha. ¿Un arco? O oh, no creo que quieren que nos matemos, troli. No no no, no, no, no, estar junto a ti. ¿eh? Que mira, que mira, que ¿Eh? se ha puesto eso. Oye, ¿eso mates? es hace cuánto tiempo está así? Ahora mismo, pues se ha, ha puesto, se ha transformado. Le doy a los botones, sí. ¿no? Uno pero ¡Dos! ¡Tiene flecha infinita! ¡Tres! ¡Sí! Por suerte para ti soy el mejor arquero del mundo. Uy, fallé una. Qué manco bueno, por hablar. ¡Ya está! ¡Mira, mira, ¿Eh? mira! ¡Se ha conectado, se ha conectado! ¡La secuencia ha funcionado! ¿Y para qué sirve? No sé. Ah, me, me ha una palanca, me una palanca. La puedo poner en el concreto rojo. Concretamente aquí. ¿Eh? Uh. Okay, okay, okay. Pero si no hay salida, qué asco, esta prisión nos va a matar. Pero hay más moco, hay más moco. ¿Para qué quiero yo este moco? ¿Eh? Bueno, ¡Mira! ¿Qué? Oh, ¿Tenemos que cruzar ahí enfrente? ¡Oye, pero ¿qué haces <risa> ¡Ajá! Hola. El destino ha querido que retroceda detrás de ti para matar por eh, gente eh, eh. <risa> ¿Te, te, ¿Le transporta? ¡Estamos aquí encerrados por siempre! ¡Ya sé lo que hay que hacer, ya ¿Qué? lo sé! ¿Qué? Tienes que saltar y justo cuando vayas a caer en el bloque de redstone tienes que colocar el moco ¿Y por qué el bloque de redstone? A ver, yo lo hago ¡Uy! Espera, a ver, otro intento Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes Creo que lo he puesto, lo he puesto, oh, lo he puesto ¡Lo he puesto! puesto! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! Qué buena. ¡No falles! Eh, ¡No falles! Sí, voy a poder, eh. ¡No falles! ¡No falles! ¡No falles! ¡El karma! ¡Ah! <ríe> <ríe> ¡El karma! ¡El karma. ¡Uh! ¡Oh! ¡Mira qué bonito Trolli! ¿Qué? Eh, ¡Esto es un parkour de Moco! ¡Esto sí me suena que había que pasarlo para salir de la cárcel! Menos mal que no está Timba Sí. vamos Eh, cuidado, cuidado. El suelo en lava. Trolly, trolley. ¿Qué haces ahí? No, no, no. Que no puedo hacer nada. ¿Qué quieres que haga? Pues no sé. Haber venido conmigo. ¡Hala! No. Ah, ya veo. Corre, corre. El suelo se ha vuelto a transformar en lava. Corre, corre. Hay que subir aquí. Si, nos caemos morimos. Bueno, morimos. Volvemos al principio. No caigas. no yo no me caigo. Si soy el más perro del mundo. ¿Y ahora qué? Ya veo, ya veo. ¿Y ahora qué? Hay que saltar al moco. Hay que hacerlo antes de que desaparezcan los slimes que vienen el suelo. No, tío, no. Vale, creo que es eso. sígueme, sígueme, Confía en mi troll vamos, vamos, vamos. Que lo conseguimos. Hay que hacerlo muy rápido. Sí, sí, ¿Sí? Joder, Pero, pero no, ¿qué no, haces dame. abajo? Que hay que ir por arriba, troli Que te va a pillar la cosa no, esa. Bro. ¿Qué haces abajo? No, ¡Tepéate! No, no. ¡Me he ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Hay diamantito por aquí? Horror, diamantito? Eh, mira, un slime ball. A ver, a ver, a ver. Espera, voy a preguntar a mis agentes sobornados qué hay que hacer aquí. Hola, señores agentes sobornados. Hola, Mike. Necesitamos que nos pases un poco para darte la llave. Ah, dicen que si conseguimos un bloque de moco, nos dan una llave. Sí, pues yo estoy consiguiendo más moco. Tengo dos ya. Necesitamos nueve para hacer un bloque, ¿no? Tengo dos también. Tres. Tengo tres. Vale, entonces llevamos cinco. Aquí otro, seis. Si ves algún diamantito en los cofres, recógelo también, eh. Tengo otro. Yo vale, tengo cuatro. Ocho, necesitamos una bola más. Va a estar aquí. Aquí, aquí, aquí, aquí. La tengo, la tengo. Ahí la está. Tengo. Vale, dame, dame, dame. dame, dame. Aquí en el cofre. Ver, tengo las nueve. Y ahora necesitamos una mesa de crafteo. Aquí, aquí en el medio, en el medio. Va, vale, mesa. vale, vale, vale. Este crafteo es muy fácil. hay que hacer un boco gigante. Y ahora. ¿Y ahora qué? No sé. ¡Ah, mira! ¡Ha el cristal! Tiro, tiro, tiro el bloque. ¡Sí, sí! sí. ¡Hola! Oh. Oye, pues para ser una prisión súper segura son muy fáciles de sobornar, ¿eh? O sea, con un moco. Hombre, con le todo mi oro. A ver. Ah, eso no importa. Market número uno. Tomás. ¿no? Nos da madera con un palo. ¡Oh! ¡Es de una pala de diamantito! Para acabar un túnel. Ah, oh, claro, para acabar un túnel y escapar de aquí. A ver, intentamos... ¡Es un puzzle! ¡Es un puzzle, trolley. Mm, Antes tenemos que conseguir primero que que un palo. Hacer. Un palo, mira, no aquí hay grabas, aquí hay grabas, seguro que con la pala podemos conseguir grava a ver Y con la grava podremos hacer algo Aquí nos dan diamantito para la pala mm. No sé, pero debería ¿Eh? ser un palo eh? ¿Qué? Eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hay ahí? Un cofre! Ahí arriba, hay un cofre ¡Epújame que se... llego! No llego ¡Empújame, empújame! No, no puedo, no puedo. ¡Ah, espera Ya sé, ya sé. Ábreme esto, ábreme esto. ¿Eh? Dale, dale, abre, abre, abre, No, el otro, de abajo. Ya y a la de tres ábreme el otro, una, dos y tres Ahí, ahí lo tengo Vale, ¡Bien! ya llevo al cofre, ya llevo al cofre Cuerda ¿Qué hay? Cuerda, con la cuerda que podemos conseguir Una cuerda Aquí, aquí, dos palos, a, a ver. Henry Henry me vas a dar dos palos Tengo dos palos, ahora con dos palos Necesitamos 10 vale. para un diamantito Con uno nos dan tierra Con tierra y diamante una esmeralda Y aquí Con palos nos dan madera Vale, consigo madera y con la madera hago más palos, ¿no? Uh, sí, claro. Esto es como una refinería. Mira, mira, mira, mira, mira. Palos infinitos. Así, así, así, así. Vale. Hasta que sí. se canse de tradearnos, ¿no? Ahí está. Tú dale, tú dale, todas las veces. Estoy dando sí. palos infinitos. Tengo madera infinita. somos ricos. Eh, con 10 palos tenemos un diamante, ¿eh? Ah, pues tengo 16. ¿Dónde, dónde hay diamante? Quiero diamantito eh, pues ahí, ¿dónde está? Ah, vale, ya lo veo, ya lo veo uh, Ya tengo un diamantito Ay, Espera, me voy a hacer más palos, quiero todo el diamante del mundo No. ¿Cómo que no? Todo el diamante es poco, Trolli ¿Por qué no necesitamos más? ¿Tú qué sabes? Todo el diamantito no. es poco Esta prisión me empieza a gustar, Trolli ¿Te quieres quedar aquí? No. La verdad es que no. A ver, un palo. A ah, esto está fácil. Con un palo me dan tierra. Luego con tierra más diamantito. ¡Jope! ¡Me dan esmeralda! ¡Puedes volver a la celda! Ahora todos la esmeralda nos van a dar de comer. ¡No! ¿Qué hago con la esmeralda entonces? A ver, aquí nada. Yo qué sé, míralo. Ahora que lo pienso, necesitamos la pala. Necesitamos la pala de diamantito. Esto más, aquí, tomás, tomás, Tomás. ¿Y con me qué me palo la pala? Aquí. Ah, palo, no, palo y esmeralda. ¿No se llama lógico palo y diamantito? Bueno, mejor. Pues sí, pero bueno. Y ahora conseguimos el flint y con el flint conseguimos la estrella del Nether. Bueno, no, Está dando Sí, ahí ahí me da uno, me da uno. A ver. Necesitamos flint igual a estrella del Nether. ¡Uh! Y ya tengo mi estrella. ¡Me la han quitado! Bueno, da igual, nos hemos pasado el nivel. Esta caída parece peligrosa, eh, trollí. ¡No! ¡Qué qué qué haces! ¿Se hola, llega? Hola, hola. ¿Es seguro? Okay, sí. Vale, voy, voy, voy En ningún momento te he usado como conejito de indias, eh Sabía que se llegaba Sí, sí, qué buena persona eres, eh Buen perro, hola. gracias Salta. ¿Por aquí? Ahí, uh, vale, lo tengo, eh ¡Hola, hola, hola! ¡Que me han dado super velocidad! ¡Hola, hola! Creo que lo tenemos en la foto final ¡Sonría, cámara! Aquí. Hola, ¿qué tal? Selfie. A este le sobornaste, seguro. Sí, a todos los soborné, este que me pide. ¡Ay! ¿Por qué me dejé la maldita esmeralda? Eh, eh, mira, mira, mira, mira, he visto. Debajo, debajo de nosotros. Otro moco. Sí, Pero, sí, sí. Vale, ¿y dónde hay que ir? ¡Aquí, debajo de nosotros! ¡Mira, lo tengo! ¡Dolivente! ¿Me ves? ¿Dónde? ¡Hola! ¡Sí, sí! ¡Ahí, ahí lo tienes! Buena, buena, sí, buena, ¿y ahora qué? ¡Joder, oye! Menos mal que los tengo a todos sobornados, Hola, eh. Benito. ¡Diamantito! ¡No! Diamantito, ¡Oh, ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Me! ¡Ven a ayudarme! ¡Ven, a ayudarme! ¡Ven a ayudarme! ¡El rey Slime! ¡Yo lo tengo! ¿Por qué no? ¡Pero estás CHETO ¡Nos ANDA una armadura de diamantito! Ay, ay, ¿Cómo me está ayudando? ¡Ahora son más! ¡Matar a los MOCOS no es buena idea! A LO GRANDE PRIMERO, A, a LO grandes. GRANDE Vale, vale, vale, vale sí, sí, Creo que ya está a lo GRANDE, A LO GRANDE Creo que ya está Oye, ¿Has ¿no? estado toda la pelea en esa esquina escondido? No, no, acabo de venir No te mereces esa armadura, devuélvemela No, no, no Egoísta La tengo pegada, lo siento Bueno, creo que este es el final, eh ¡Sí! ¡Hemos escapado! ¡Hemos escapado, troli! ¡Te lo dije! Ahora podemos volver a casa y comer Late. Por fin, pues bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, queréis que hagamos más misiones súper secretas, dejadnoslo por los comentarios. Y nos vemos la próxima. Adiós, adiós.